Eh, la inscripción fue muy buena, igual que estos últimos años a partir del plan de desarrollo de la oferta académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Eh, tenemos una matrícula muy parecida a la, a la del año pasado, eso significa un incremento en los aspirantes de arriba del 30% de lo que veníamos teniendo. Nosotros veníamos de muchos años de, de una matrícula amesetada, digamos que no no crecía y tenía una tendencia en realidad de crecimiento. Eh, las propuesta, la propuesta del, del plan de desarrollo, las facultades la tomaron, trabajaron mucho con la comunidad, identificaron cuáles, cuáles eran los núcleos básicos eh, que requerían formación de este primer nivel, digamos, de, de pregrado, eh, y la verdad es que eso ha demostrado eh, un éxito rotundo para nosotros. Incrementar un 30% la cantidad de aspirantes a, a ingresar en la universidad es muchísimo. Este año estamos abriendo una tecnicatura que acaba de iniciar en San Salvador, una tecnicatura en tecnología rosera. Eh, esto en, en una localización nueva para nosotros eh, pero aparte en las facultades tradicionales, en, la ciudad, en las ciudades que en las que habitualmente se dictan las carreras de grado completas también hay ofertas nuevas que no, que no estaban el año pasado en el caso de ciencias agropecuarias una, tec una tecnicatura en eh, administración de empresas agropecuarias eh, en el caso de educación re retomó la propuesta de los ciclos de formación eh, digamos, de complementación curricular para docentes, eh, se siguen dictando las otras carreras, simplemente es que esto, como son carreras por corte, inician, inicia una corte, luego se dicta otra se puede volver frente a la necesidad de, de una demanda, digamos, de responder a una demanda puntual, se pueden volver a dictar. Eso es lo bueno de tener ofertas, digamos, que, de académicas que, que nos permiten este juego de ir respondiendo a las necesidades locales. En el caso de medicina, ya está el plan de estudios aprobado por el Consejo Superior. Esto va a demorar un tiempo porque hay pasos... Eh, que tenemos que cumplir, presentar la carrera de acreditación en Coneau, luego tener la validez nacional del título. Esto ocurrirá en el transcurso de, de este primer semestre, esperamos. Así que. Todavía nos falta un tiempito, pero sí se avanzó mucho y se, la facultad trabajó mucho en este tema. Eh, en el caso de veterinaria se mantiene todavía la extensión áulica tal como estaba planteada, eh, se trabaja articuladamente entre las dos universidades, pero todavía no se tomó la decisión, la facultad está analizando esta cuestión, no, tomó la, no se tomó la decisión de ir por veterinaria. Eh, de todas maneras es algo que seguramente la facultad está evaluando y considerando y en los próximos meses tengamos novedades al respecto. Las carreras a distancia es, es real, vienen a cubrir un bache muy importante, hoy es muy dificultoso para la gente eh, dejar su lugar de residencia, trasladarse para hacer una formación completa en otro lado. Nuestra universidad está replanteándose la, la posibilidad de dictar carreras completas a distancia, ya tenemos algunas, la idea es, profundizar este, esta modalidad por supuesto para eso se requiere mucha rigurosidad eh, sí, sí. tener claro, tener además un, un mecanismo de acompañamiento del estudiante porque más allá de la calidad de la oferta en sí misma, eh, el estudiante está solo, entonces la verdad es que propuestas que acompañen esa, esa situación de soledad del estudiante favorecen la retención la permanencia y obviamente el egreso